Es un gusto volver a saludarlos amigos, mi nombre es Edgar Sin Hoy nos venimos a dar una vuelta acá en el Teatro Nacional A ver el, el grupo que viene con nosotros que se llama Il Bolo Este grupo es italiano y son tres chatos que están de lo más bonitos me han dicho Pero vamos a ver qué dice el público sobre ellos Así que vamos para acá, vamos para acá, ¿quién es la primera? Buenas tardes, ¿cómo está? Cuente. Gracias. ¿Cuál es su nombre y su apellido? Carmen Moreira. Un gusto, Carmen. A ver, ¿desde hace cuánto tiempo es fanática de usted de Il Bolo? Ay, ya bastantes años. Eh, ¿Cuántos años? ¿Cuatro? Cinco. A ver. Ellos desde 2009. 9, 10. Sí, es 2009, así es. Y a ver, nosotros vimos algo ahí bien curioso de usted. ¿Por qué es fanática? A ver, enséñenos por qué es fanática. Me encanta la música de ellos. Y tan jovencitos y que les guste. Canciones bonitas. Por supuesto. ¿Tiene todos los discos del, de la banda? Casi, casi. ¿Cuál es la que, el, el que le hace falta? Ah, el nuevo. ¿eh? El nuevo, porque ese, eso les quería yo decir a los muchachos que lo hagan así. así. No sé, que solo por Spotify y esas cosas, uno de viejito ya no, le, ya no le atina esas cosas. Pero sí los escucha. yo sé que usted tiene una playlist con ellos, por supuesto, ¿verdad? Ahí estamos con, con la selfie, ¿eh? Para no perderse de nada. Cuéntenos, eh, denos una canción que le gusta de, de ellos. Ay. O Sole Mío. Ah, a ver, ¿por qué? Cuéntenos un poco de la historia. Es, es que la cantan bien linda. Esa fue la primera que escuché de ellos. Y mire, le fui con mi prima que me dijera, ¿quiénes son esos que cantan tan lindo? Y los escuché en la madrugada, que no tenía sueño, me puse la tele y ahí estaban ellos. O sea que sí es fanática de los muchachos. A ver, cuéntenos cómo se llaman los muchachos. Eh, Gianluca, ah. Ignacio y Piero. Y Piero, eh, excelente, muy bien. Vamos para acá, hay premio. <risa> va a salir en las redes, eso sí, va a estar bien. Y usted, cuéntenos, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y su apellido? No, eh, Noemí de Mazariegos. Un gusto, Noemí. Cuéntanos, ¿desde hace cuánto tiempo es fanática usted de...? Desde que iniciaron, cuando ganaron un concurso en Italia. En Italia, verdad, sí. el concurso. Y desde esa vez es fanática. Entonces, ¿usted también tiene los discos o no? No, no los tengo. Solo por las plataformas es que los oigo. Ah, o sea que sí tiene su playlist ahí de las plataformas, los escucha todos los días. ¿Y qué sintió? ¿Cuál fue su emoción cuando se enteró de que la banda iba a venir a Guatemala? Ay, ah, yo me puse feliz. Le dije a mi hijo, ¿me llevas? Le digo, porque ahí sí, mi hijo. Cuéstelo. Que cueste, no importa, le digo yo, pero vamos a hacer el sacrificio. ¿Y yeah. que... su hijo? Ya va a venir. ¿Ya va a venir? Oh, uh... ¿La antigua? No, la antigua vengo. Yo vengo de la antigua. Yo vengo ah, de la antigua, sí. Ahorita, ahorita vamos con con la selva Usted también quiere la selva hijo, y el hijo también. Excelente. Entonces. Díganos una canción favorita del, del, de la agrupación, por supuesto. Grande Amore, cantada en, en español y en italiano. ¡Excelente! Usted también es fanática, ¿eh? por supuesto. Muchas gracias, que se lo disfrute. Entonces, vamos por acá. Entonces, ya vieron de que los fanáticos están desde temprano en esta transmisión. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Mi nombre es Edgar. ¿Cuál es su nombre y su apellido? Eh, Hugo Cepeda. Un gusto, Hugo. ¿Y el suyo? Valés ¿De dónde vienen ustedes? Eh, de aquí de la capital. De aquí de la capital. ¿No les costó venir? Eh, no, yo trabajo aquí en Zona 10 y me vine nomás a salir. A la vuelta. Y a ver, cuéntanos desde hace cuánto tiempo son fanáticos de la banda. Pues eh, yo soy novito, yo tengo un par de años de escucharlo porque mi esposa le encanta mucho y eh, se pega la música, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muy romántica la música. Ah, ¿y tienen alguna canción que los una a ustedes dos? Sí, a ah, ver, eh, Constantemente mía se llama la canción. Perfecto. ¿Y cómo? La primera que escucharon. O sea que usted es fanática de ellos desde hace ratos, pero él es nuevo. ¿Cómo empezó la emoción con Ilvolo? Uh, por el estilo de, de la música, eh, las voces, o sea, son unas voces muy espectaculares y la verdad es que sí, eh, son de mis favoritos. Es de sus favoritos. ¿Usted también tiene los discos o solamente en Spotify? No, no, solo, así. solo en redes, perfecto. A ver, ¿cómo es de que la canción que los une nació? A raíz de que, o okay, qué, cuéntenos un poco de eso. Eh, bueno, pues, como en todo, ¿verdad? Eh, la canción es tan romántica y todo, a mí me gusta mucho, a veces ser detallista y todo, entonces, ella la ponía y la escuchaba y la escuchaba, y, y yo me puse a escucharla y, y la letra, entonces es muy bonito porque es de, habla de un romance, un amor y, y que tiene que ser constante. Entonces. Excelente, muy bien, ¿y las flores dónde las dejó? No. Hoy no, no, ya está en el carro, no se puede entrar muy bien, ¿cómo? Tiene razón, bueno, está bien que se lo disfruten, entonces ha sido un gusto, muy buenas tardes. Y así es como está el público en este momento, entonces nos podemos ver para una próxima y espero les guste esta transmisión. Hasta luego.